Señores, señores, y es para afuera que van. Tú vas para afuera, Néstor. Ay, ay, ay, ay. Yo voy para adentro. Oye, oye, oye, oye, ¿cómo es para afuera que van, señores. El helicóptero donde estaba el presidente Danilo Medina tuvo que aterrizar de emergencia en agua. Señores, pero ni el clima quiere saber de Danilo. Dice por aquí... El helicóptero que viajaba Danilo Medina aterrizó de emergencia. El helicóptero en el que viajaba ayer el presidente Danilo Medina y varios funcionarios realizó un aterrizaje de emergencia en Agua, provincia María Trinidad Sánchez, lo que se atribuyó al mal tiempo que había en la zona. Se informó que en el aterrizaje de emergencia que ocurrió a medida de la mañana de ayer, se realizó para prevenir una situación peor debido a las condiciones del clima. Entre las personas que viajaban en el aparato junto al mandatario, figuran los ministros José Ramón Peralta y Ramón Pepín y su asistente, Roberto de la Cruz. ¿Qué ustedes creen, chicos? Eso? Solo preguntaron, <risa> Tu información es de que el presidente tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Exacto. un sitio. Exacto. ¿Pero qué tiene que ver con que va para afuera? No, Ay, pero el no clima, es así que, que Ella ha vivido no no, no, no, Yo, yo sabía que ellos me iban a no, atacar no, no, por yo yo no, ahí. Yo sabía. ¿Okay? Eh, no, no, yo. yo te he preguntado qué tiene es, que, que, es, que ver con no, eso. No, no. no, porque tú sabes que va para afuera. Ella ella mira, entonces, ¿cuándo va a dar? No, no, porque el presidente... Pero mi amor, pero espérate, lo que pasa es que estamos hablando del presidente. ¿Cómo que es clima? Entonces, por escúcheme a mí, por favor. Bueno, que llamando. Algo, Buenas. Saludos, buenas tardes. Yeah. El clima lo quiere saber. Pues bien, estamos cree. hablando. Sí, pero, tiene que ver. pero espérate, bueno. mi amor, te voy a explicar ahora mismo. Estaba okay. hablando del presidente, entonces dice... que... no bueno. es No, porque ella yo me están comiendo. Yo soy la mujer más odiada ahora mismo. Por... Sí, de pero que, que no es que sea odiada, es que yo no encuentro lógica. Te están comiendo. Que va para afuera con que el presidente va a caer? Mi amor, porque estamos hablando de Medina, el presidente, entonces no es para afuera que va. Es para afuera que va. Él se va y es que ella él, sin tomar de la cosa, lo que de dejar dicho es, si sí, Neto, si, sí, si, sí, sí, dime, dime, ¿Qué clima, <risa> ¿Qué te <está> riendo? dime, <risa> clima, dime, dime, dime, dime, el clima lo que sabe de ella, de, de él, a buenas, clima, señores, saludos, hello, hello, sí, buenas. dígame, hello, dígame, si, sí, a la muchacha que está hablando, ahí. ajá mira, primeramente, hasta acabándose la, la gasolina un motor. No se escucha bien, habla más fuerte. Sí, yo, no, yo escucho. Hay que haber ¿no es verdad? Ajá. En el caso de un aterrizaje, ¿eh? cuando el piloto le da cuenta, tiene que aterrizar antes bien. Okay. ok. Ahora bien, como ella dice, que ella es la más odiada. ¿Quiere decir que es más popular ahora mismo, a través de las redes sociales? Ya, líder, líder, usted tiene razón. Los vehículos, y más de un presidente... Cuando sienten una falla, tiene, tiene que tienen de, que tiene aterrizar de. de manera de emergencia, porque están cuidando al primer mandatario. Claro, es lógico. El hombre más importante Yo después sé. de mí aquí. ¿De quién? Después de mí, el <risa> hombre más importante. Ah. Entonces, cuando eso pasó, porque el helicóptero tuvo una falla, y ustedes saben que estamos un poquito nubla, nublados. buenas! ¡Buenas! Díganme... Respecto a la jovencita, dígane. Ay, dígane. <risa> eh, ahora mismo nadie quiere saber de Danilo Medina. Amén. Eh, todos los, los gobiernos tienen su alta y su baja. Porque está bajo demasiado. <risa> ok. Pero ningún presidente que llegue ahí, aún robando, como dicen las personas, ¿Sí? yo no. Pero. Presidente que llegue ahí va a ser lo que Danilo ha hecho. Yeah. Y anotó la fecha. Eh, bueno. esa es su opinión y hay que respetar. Wow, claro hay que respetar wow. opinión. No, hay que respetar la opinión respetar de él claro, eh, sí, esa es, es su opinión tenemos es wow. que respetarla, así como nos respetamos a nosotros. Exacto, así sí, mismo. Ahora yo digo para afuera que van, por hay que okay. respetar la opinión ya. de cada persona. Okay. Ahora sobre lo del presidente, ustedes wow. saben. Wow, no, no, pero que... mira, esa llamada fue muy conmovedora, tú entiendes? Sí, Neto, pero sí. es entiendo. es el es la opinión tuyo, Neto, hay que respetar la opinión de él, pero él está respetando la opinión. No, el está diciendo caballero, a lo buenas. Yo he hecho preguntas, gracias la llamada. <risa> Dígame. Sí. Un saludo, bendición a los tres. Amén. Gracias, gracias. Igual, amén, igual, hermano. Igual, igual, hermano. Bien, bien. Mira, eh, yo creo que la gente de Danilo Medina hay que felicitarla, uh -huh. porque al igual que todos los presidentes, ha tenido su baja, uh -huh. pero también ha tenido sus grandes altas y logros. Claro, sí. En claro, el sí. país. Te lo está hablando una persona que eh, en un momento llegó a ser terremista. Ok. No estoy hablando con fanatismo de ningún partido, estoy Exacto. hablando, okay, claro, ¿por qué? Porque las obras de Danilo están ahí. Okay. Y es así, a cada quien hay que respetarle su opinión, sí, sí. Y, mi, y mi opinión es que hay que valorar a Danilo, y hay que valorar a cualquier presidente que venga ahí, que lo haga bien y que tenga su, ba su, su baja también, hay que valorarlo, porque nada más no es lo positivo, también hay muchas cosas negativas, pero que todos eh, comparten como gobierno. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ok. Gracias por su llamada. Yo lo que noté con este, esta noticia que hay como una aura de Jordania negativa con el presidente, porque el presidente lo único que pasó fue que ella no quiere saber de él porque tú sí. estás inflando la cosa a la gente de que bueno, no, no, no. no te resulta lo no que sabe del presidente, <risa> pero que Señores, no te no, no, no, no, estoy tratando de cuidar, no, no. tú, no, no, no. tú, no, no. tú la estás matando una vez, la estás matando más. <risa> saludo buenas tardes Hello. Saludos, buenas Vamos o sea, que Rae se defienda para luego pasar con la noticia en esto Vamos, eh, Rolanda, ¿qué tú tienes que decir? Con no, todo no es que yo no quiera saber del presidente, no ¿Y ¿Qué tú no, no esperas no, que le pase no, algo malo? No, no, no, no, ¿por qué? No, ya, exacto No, ¿por qué? Yo ¿Qué no estuvo le nada, no? Que estuvo bien eso que demuestra, de, Monta, de Monta, la verdad? Hello, buenas Hello Sí, el Telenor este Claro, claro, y sí, eh, si sí. a su orden no durosos, Dígame es para decirle que el canal 9 no se ve Ok Ay, Usted marca 588-6238 Extensión 0 <risa>